hoy vamos a hacer dos recetas muy sencillas donde prima la calidad de la materia prima y lo vamos a hacer con productos de costa aroa son ellos los que producen envasan y distribuyen sus propios vegetales y son una pasada os dejamos aquí la web aquí podéis ver cómo envían sus productos que están envasados al vacío mirad qué pinta de, de verduras fresquísimas y nosotros vamos a hacer dos cositas muy sencillas porque vamos a respetar mucho el producto. Hemos pedido panache de verduras, que aquí la veis, cinco verduras diferentes, y estas habitas con alcachofas. Y vamos a hacer dos elaboraciones muy sencillas, solamente hay que abrir el paquete y dejar a temperar durante tres minutos. Mirad qué bonito queda el plato con nuestro panache de verduras, con ese crujiente de jamón. Le echamos un chorrito de aceite del bueno. Y aquí tenemos el mar y tierra que hemos hecho con estas habitas con alcachofas. Le echamos un chorrito de aceite rico, rico. Y nada, le hemos puesto unas gambitas y un calamar con ajitos y queda un plato excepcional.